Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog, especialmente a los suscriptores y a todos aquellos que nos envían comentarios para hacer que el blog sea más dinámico y más participativo. Bien, aquellas dos mujeres coincidieron en el tiempo en la terapia. Las dos eran jóvenes y muy hermosas y muy bellas. Las dos. ¿Qué problema tenía? Pues coincidían, no exactamente, pero sí muchísimo en la problemática. Las dos se habían casado muy jóvenes, siendo unas casi adolescentes, un poco más, con hombres mayores que ellas que de alguna forma habían sido sus protectores en esta especie de tramo de la vida digamos desde los 18 hasta los 20 y tantos años. Ellas se sentían seguras porque tenían estos hombres que eran bastante mayores que ellas y que les protegían. Pero ellas también fueron creciendo y fueron teniendo experiencias en la vida, fueron haciéndose más adultas, más maduras, hasta que empezaron a tener problemas con sus parejas. Y las dos rompieron con sus parejas. No habían tenido ninguna experiencia sexual que aquellas, más que aquellas que habían tenido con estos hombres. ¿Qué ocurrió? Que, digamos, la terapia movilizó en ellas, movilizó en ellas, dinamizó su deseo, su deseo en todos los sentidos, su deseo en el sentido profesional. Eran dos personas con profesiones importantes, importantes. una dentro de la enseñanza y otra dentro de otro mundo que, bueno, no puedo ahora decirlo. ¿Eh? Pero eran personas que tenían pos muchas posibilidades de avanzar en su vida. Realmente fueron evolucionando, fueron experimentando cosas, fueron ampliando su mundo de relaciones y llegó un momento en que su deseo sexual tuvo una fuerza tremenda. Hasta entonces había estado proyectado y refugiado en el ámbito de su matrimonio. No había salido de ahí nunca, en ninguno de los dos casos. Y ellas, como he dicho, las dos eran mujeres muy, muy hermosas. Cuando ellas sentían este deseo, que era, como digo, como como diría, como una, como una especie de cascada que sentían por primera vez en su vida dentro de ellas, estimulado además por muchos hombres que se acercaban a ellas, porque ya digo, eran muy hermosas, y esto atraía a los hombres, hacia ellas como moscas, pues ellas tenían miedo. ¿Qué pasó? Que de nuevo las dos, mira por dónde, se refugiaron en un hombre. Una de ellas en un hombre de su misma profesión, que ella mmm, no conocía directamente, pero que amigos de ella eh, sí le conocían y los pusieron en contacto, y otra de ellas a través de, eh, digamos, de un curso que ella, daba, que ella daba y era uno de los que asistían a este curso. ¿Qué pasó? Pues que estuvieron un tiempo con estos hombres que también tenían mucha más experiencia que ellas, refugiándose y para no tener que sentir esa especie de agorafobia del deseo. Entiendo por agorafobia del deseo el miedo que se puede sentir a llevar el deseo ahí A la palestra, al estadio, ¿eh? al circo. ¿Eh? al circo de la vida, a llevarlo ahí y, eh, digamos, que tenga ahí sus batallas. Que, bueno, bien, pero claro, una vez más, llegó un momento en que estas mujeres que tenían un progreso tardío, pero que tenían capacidad para tener ese progreso, fueron progresando, y esta vez, ya la terapia llevaba un tiempo en ambas, y sí que fue, fueron sintiendo la necesidad de eh, manifestar más claramente su deseo en todos los ámbitos de su vida. No me refiero solo al ámbito de la sexualidad, en su profesión, en la relación con los demás, en las iniciativas que tomaban, en los proyectos que se hacían, en sus trabajos y ellas mismas, etc. Etcétera, etcétera. Fueron eh, cada vez posicionándose más claramente con su deseo ante todas estas realidades. Esto también sucedía con su deseo sexual. Y al final rompieron ese, esa defensa, ese miedo, ese temor, esa represión, y eh, tuvieron muchas experiencias sexuales. Pero este tipo de experiencias también estaban muchas veces dominadas por un impulso, por una especie de una represión que en ellas había durado muchos años, había durado hacia, hacia los 30 y muchos, y que ahora irrumpía con una gran fuerza. Esto hizo que ambas cometieran muchos errores y se echaran en los brazos de muchos hombres que eran simplemente unos puros canallas. Así. Ellas se fueron dando, ellas se fueron dando cuenta de que se abocaban, de que entraban en experiencias que podían realmente ser para ellas, incluso en algún caso, muy peligrosas porque algunos de estos elementos, que sólo buscaban sus cuerpos y nada más que sus cuerpos, estaban metidos en cosas que ella ignoraba y que les ponían en un peligro evidente. Esto, esta situación y la terapia que estaba trabajando en todo este, en todo este digamos, programa que cada una llevaba en su vida, fue trabajando, fue trabajando su psiquismo, fue trabajando todas estas experiencias y ya fueron cayendo en la cuenta de muchas cosas. ¿Qué pasó? Que a partir de ahí se produjo la transformación, el cambio que estas dos personas necesitaban para convertirse en personas maduras que no tuvieran que ser protegidas por ningún hombre, que tuvieran, digamos, las riendas del caballo de su vida y ya fueran las auténticas amazonas, los auténticos jinetes de esos caballos, y poder realmente estar satisfechas y contentas de su vida. ¿Esto cómo se logró? Logró, ellas fueron cayendo en la cuenta que tenían dos peligros, o bien convertirse en ese tipo de persona que habían sido antes de estar protegidas por un hombre, o bien desbocarse como ese caballo y dejarse llevar por su deseo salvaje y caer en las manos de estos sinvergüenzas, de los que encontraron bastantes, y de, digamos, meterse en alguna cosa que pudiera ser ya muy peligrosa. Su yo, su capacidad de pensar, fue dándose cuenta de todo esto, fue cayendo en la cuenta de muchas cosas, fue madurando. Se hicieron, en unos años, pasaron de ser como niñas mayores a mujeres maduras. mujeres maduras Y esto hizo que su deseo fuera pudiendo fuera siendo pensado. Yo siempre les digo que los deseos, para poder realmente mmm, saber qué hacer con ellos, tienen que ser pensados. Pensados quiere decir eh, saber qué sentido tienen, saber con quién realizamos los deseos, quiénes son esas personas, a dónde nos llevan esos deseos, dónde nos metemos con esos deseos, es decir, un montón de cosas tener la experiencia viva y madura de esos deseos. Y estas personas, estas dos mujeres, fueron teniendo esa experiencia. Al final, ¿qué pasó? Que ellas ya no eran los hombres los que les elegían a ella, eran ellas las que elegían a los hombres que les interesaba. Y tuvieron suerte, de verdad que las dos tuvieron suerte, porque al final las dos erigieron cada una a un hombre que realmente, por lo que yo pude ver en la terapia durante meses, eran dos hombres que merecían la pena, merecían la pena. Al final, estas dos mujeres, repito que eran muy bellas y muy hermosas, eh, realmente a mí me impresionaba su belleza cuando entraban por la puerta, eh, eran mujeres eh, rubias las dos, altas las dos, eh, jóvenes ratos ¿eh? dos, y realmente impresionaba la belleza de estas mujeres. Bueno, pues, como digo, eh, estos hombres eran buenas personas, eran hombres maduros, eran hombres también profesionalmente sólidos, con buenas profesiones, que ellas podían sentirse en el ámbito de las relaciones, tanto de ellos como de ellas, a gusto, porque podían... Era, el nivel cultural era similar, era parecido, eh, y por tanto eh, habían entrado en un mundo de relaciones, digamos, más yoico, más pensado, más sensato, donde podían dar satisfacción a su sexualidad, pero también habían madurado lo suficiente para dar satisfacción a otro tipo de cosas de cada una de ellas, a su creatividad, a las iniciativas que ella tenía, que podían compartir, que podían realizar, que podían ser ayudadas, lo mismo que ellas también ayudaban a sus parejas. Esto hizo, esto hizo en un plazo de un año y medio que ambas mujeres se convirtieran en mujeres maduras, serias, eh, Sería no quiere decir con la cara ceñida, serias quiere decir con planteamientos serios en la vida y al final eh, terminamos la terapia ellas seguían viviendo con estos hombres, que les he dicho, por lo que, por las noticias que he tenido después de ellas, han seguido mucho tiempo con estos hombres, porque, repito, eran hombres que, por todo lo que ellas me decían, eran hombres sólidos, hombres con buenos cimientos, hombres con, con experiencia de la vida y con madurez, y creo, creo, hace ya un tiempo que no sé nada de ellas, creo que seguirán siendo personas eh, felices, eh, con, con placer con placer en la vida, con un placer sensato, con un placer maduro, con experiencias buenas y bueno, ahora al recordarlas en este vídeo, pues yo se lo quiero dedicar a ellas quizá, no sé si ellas incluso se reconocerán en, este, en esto que estoy diciendo porque evidentemente, como, usted, como siempre digo, y ustedes saben, yo no doy ningún dato que pueda desvelar la identidad de estas personas pero bueno, a lo mejor si ellas escuchan este, eh, ven este vídeo, quizá puedan pensar que son ellas. Pues nada más. Eh, simplemente decirles que esto que les he dicho, que esto que les he dicho puede ser su propia experiencia. Ustedes, muchos de ustedes seguramente se van a ver reflejados en esta apariencia, mujeres y hombres. Y sepan que entre esos dos caminos, el camino del aislamiento, el camino de la regresión hacia atrás, el camino de la inmadurez y el camino del desbocamiento del deseo, hay un tercer camino, es el camino de la madurez, es el camino de la sensatez, es el camino del equilibrio, ese es el camino que yo les pido que ustedes trabajen para conseguirlo.